Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy el Pintora y seguimos con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Habíamos hablado con esta señora, pero no con este chico, este niño pequeño, ni este señor, ni con el Mantine tampoco. Tine, tine. Pero... Dice, ¿eh? ¿Qué pasa? Queremos coger... Queremos coger alguna ola. Que hoy lo conseguiremos y fijo que mola uf el team es cool Venga, pesado ¿Qué hacéis aquí? Sabéis de buena tinta que no os está permitido surfear ¿A qué viene eso? ¿Es que no os fiáis de la peña o qué? No, es más bien que... ¿Qué de qué? Siempre que montáis a lomos de Mantine Os ponéis a hacer esos movimientos tan raros Perdéis el equilibrio y termináis tragando agua se... Salada puñados Pues mira tú Este valerecito es nuestra seña de identidad Estás chalada si, quiere... si crees que la vamos a cambiar No le hagas caso, bro Va, pasamos de que notéis una lección Ya verás si flipas cuando nos veas en acción Ostras ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Que estos dos son capaces de hacerle daño a Mantine. Venga. Vamos a ayudarla. Venga. ¡Tine! Coño. <ríe> eh, tú. ¿Qué estás mirando? Date el piro. Espera, tu careto me suena. Ahora que te miro. ¿Crees que la otra vez nos tomaste el pelo? Pues hoy vas a, vas a acabar arrastrándote por el suelo. <ríe> Venga, lo que tú digas yo. El Team Skull con... vuelve a atacar de nuevo. Me desafía con un Pokémon. Un ratata. Drowsy. Drowsy es de tipo psíquico. Yo soy tipo fantasma. Debería ganar yo. Vamos a usar impresionar. Aunque Sailor Nico está ahí para las últimas, que no lo he curado. Es súper eficaz. Retrocedió Tómalo ahí Venga Me encanta Me impresiona Puede hacerlo retroceder Y Encima mmm, Sirenico es bastante rápido Usa destructor Que no me afecta Tómalo ahí Tómalo ahí Y voy a usar restricción Para risa. Toma <ríe> Muy bien Alguien más apunta Vaya cuadro Mis Pokémon Mi orgullo por los suelos oh, pues, vale. no pensaba que iba a rimar o algo pero no, no rima. vaya con el chaval Así, eh, sí que tiene gancho nos ha dado hasta con el carnet de identidad menuda mola eh, menuda mala onda vamos a fastidiar a Liam para echarle una risa ya te digo tío la cuadra de es sotobosque está aquí al lado vayamos a darle la brasa se ese chaval. lado eh tú, la próxima vez que te veamos te vas a enterar de lo que, de lo que vale un peine Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Muchas gracias por ayudar a Mantine a saber qué habrían hecho con él esos cafres. Como veo que estás haciendo tu recorrido insular, te voy a entregar algo útil. Un revivir, no, por favor. De una agua fresca. Bueno, algo algo. Para subirte a lomo de Mantine y disfrutar de la emoción del surfeo, has de pasar primero la prueba de Lian y a continuación contar con, un, con el reconocimiento del gran cajuno caudán. Visto lo bien que te las has apañado Contra esos tos indeseables Seguro que no te costará mucho Ok, si tú lo dices Pues nada Dice, bueno, ahora toca dirigirse al lugar donde tiene lugar la prueba Vale Amigo Rotom Dice, ¿Qué opinas sobre mi cuerpo? ¿Te gusta mi textura suave y agradable al tacto? ¿Es lo más o te queda muy bien? Es lo más, chichi piruli Gracias, es un material ligero Y de rojo De un rojo metálico intenso eh, pues nada Venga, vamos por aquí Y como veo que no hay... Que tengo que llegar ya directamente a donde se hace la prueba Aquí arriba Voy primero al centro Pokémon Para curar a los Pokés Y enseguida vengo Bueno, sí, ahora Pues me voy a curar a los Pokés por aquí abajo Y enseguida vengo Bueno, ya he curado a los Pokémon. He puesto el repartir experiencia y vamos a luchar. Dice: Mi Mukrow colecciona objetos brillantes. Ostras, tiene a Mukrow. Tengo el primero a Siren Nico. Aristócrata Domingo. Un saludo a todos los domingos. Saca Mukrow. Y a Siren Nico, pero lo voy a retirar prontito. Eh, Pokémon Contra él Vamos a meter a Dreyusito Que tiene Impact Trueno Y se lo puede ganar Vamos a impresionar Y yo uso Impact Trueno Jolín, es más rápido que yo Y al impresionar me puede dejar sin, uso, sin atacar Junta, tómalo, hay ¡Sí, señor! Muy bien, Adirucito Selene al 13? Oye, qué bien Quiere aprender foco-energía Vamos a... Vamos a ver qué puedo... Aumenta la posibilidad de golpe crítico no, yo creo que vamos a seguir así. Venga. Conservar los movimientos antiguos. Romel al 15, muy bien. Mi músculo colecciona objetos brillantes y yo colecciono derrotas. Y <ríe> tan contento, ¿eh? Este señor hay que darle un premio. Vamos a guardar. Que no he guardado. Por aquí no hay dos eh, no, insignia. Vamos a entrar por aquí. Tenemos aquí un delivery. Y un señor. Ajá. Así que estás haciendo el recorrido insular junto a Driflon En este caso aquí tienes una valla. Una valla naranja. Muy bien. Las vallas naranjas pueden... Sí, sí. Usa si sí, sé cómo se usan. Por cierto, joven suelo. ¿Te gustaría, a... ¿te gustaría llegar a ser un experto en valla? Pues sí. Creo que tienes mucho potencial para dominar el arte de la playa Bueno, pues antes de empezar tendrás que hacerte con una vallaca quick. Vamos a ver si aquí me sale alguna. Vos, oh, a la primera. Vaya naranja. Y valla naranja. Perfecto. A ver, vamos ahora con el Veamos, has conseguido ya tu valla Kakwik? ¡Oh, muy bien! Es una valla Kakwik excelente No sé si lo, si lo habrás recogido del pie de algún árbol O si lo llevaría consigo algún Pokémon La cuestión es que has empezado como a pie Toma, un pequeño sequio. Una valla Sidra, vale La valla Kakwik cura la confusión La valla Meloc contrarresta los efectos del veneno Y por último una valla Sidra restaura incluso más PS que una valla naranja. Vale. Domicinia. Y uno está ahí atrás. ¡Corre, corre! Un polvo plata. ¡Oh! Ahora <risas> bueno, me tengo porque un tipo de bicho me sale el polvo plata. Pues nada, no pasa nada. Vamos a meternos aquí. Y hay unos cuantos Deliver Domicinia, domicilia. Delivery. No hay dos. Sí, Mira, aquí hay una. Son Vamos a hablar con estos Delicor. Tiene algo para ti. Re Mía. Los revivires no me sirven. Regálame pociones. Regálame un Antistre. Regálame un, un Defensa total para que no me ataquen nunca. Pero no me regales eso, porfa. A ver, aquí recuerdo, creo recordar que si voy apretando A encuentro objetos ocultos. Ahí hay uno Una seta grande, sí, sí, sí Tú dame todas las setas que quieras, hijo No, aquí no hay nada Y no puedo plantar la paya La bueno, verdad que esta parte no me acuerdo mucho. Hola chica. Este huerto de valle. Este es un huerto de vallas, pero como puedes apreciar en este momento no crece ninguna. ¿Te interesa saber la razón? Pues venga. Nos mudamos a la región de Alora para dar a conocer los abonos y, se... y que se empleen aquí también en los huertos de Bahía. Antes vivíamos en el en pueblo Vanitas, en la región de Calor. Allí está muy extendido el cultivo de bayas y solíamos usar abono para mejorar la producción. Sin embargo, la región de Lola, los humanos no tienen que hacer nada, ya que se encargan la naturaleza y los Pokémon y con un buen resultado. De ahí que hayamos decidido abandonar por completo el cultivo de bayas. O... Oh. Si me lo hubieran dicho hace tiempo, lo habría negado con vehemencia Pero aquí, aquí nos tiene Estamos encantados con las vallas de Alola Tanto que queremos convertirnos en maestros de cultivo de vallas de esta región <coughs> Pero ya han dejado los cultivos Entonces No entiendo Mira Un repelente Muy bien Siempre viene bien Y en la compostera no hay nada <coughs> No Y perdón por el <coughs> Perdón es que estoy fatal de la voz y no debería estar mmm, hablando, pero mira, me debo a ustedes. ¡Ostras! Así que, por aquí se llega la Cua de Sotobosque, cierto? Provisto es uno de los lugares que rebosa energía de refugente. Tenemos que explorarla. Así es, la concentración de, la, de aura es muy alta. No nos precipitemos. Al no contar con ninguno de esos Pokémon... No vamos a poder adentrarnos en la cueva para investigar. Tenemos que encontrar una forma. ¿Crees que podríamos con ganar el control sobre alguno, de sobre alguno haciendo uso de nuestra tecnología? Hombre, no sé. Y podría intentar pasar la prueba yo misma. Aunque no tengo ese chisme que usan para identificar a los participantes. Las insignias esas. Gente más rara Sigo siendo Sigue siendo la ruta 2 Por lo tanto Los Pokémon de esta ruta No los puedo capturar Pero sí que puedo pelear Venga, vamos a pelear Hola Alola Eh, no me a echar un combate Sí, sí A eso viene, ¿no? <ríe> Digo yo Chica Frida Te desafía un saludo a todas las Frida Si existen Que me imagino que sí En algún lado del mundo existirán alguna Frida Uh D.D.N de D.D.N tipo a mm. Vamos a usar Impresionar Bien, retrocedió otra vez toma golpe crítico Chao bebé oh vaya si sí, hay un montón de vaya la cacu y la, la la naranja hay montones objeto Ostras pero si no estoy tocando la de hierba Un Ekans de snake al revés Intimidación me va al ataque Vale, chao Huir Claro que sí Más que nada porque no estaba rozando la, la hierba No sé por qué me... Me salió, pero bueno ¿Mm? Otilo ¿Cómo lo lleva? pintora? ¿Qué tal están tus Pokémon? En plena forma Los míos no están muy... no en está su mejor momento Oye, pintora, ¿te parece bien si nos pasamos por el centro Pokémon? Sí, hombre, no pasa nada Así que la cueva es Sotobosque, ¿eh? Por lo visto, ese lugar tiene algún tipo de conexión con Tapu Koko es un sitio al que solo se puede entrar si se está haciendo el recorrido insular. Ah, por cierto, mira. Como ahora tengo unos objetos muy buenos, voy a compartirlo contigo. Revivir Me cago en la leche. <coughs> ¿Sabes lo que hace un revivir? Sí. <risa> no, a mí no me curan Pokémon porque si se me debilitan se me mueren. Tilo. Hay ah, otra cosa. Si tocas a menudo sobre las pantallas de tus Rotondex... Os haréis coleguilla y podrás usar la rotómbola. ¿La rotómbola? ¿Rotómbola? Eso mismo, si ves que mis ojos se iluminan, no lo dudes en darme un toque. Vamos, mi pintora, ¿qué tal si pruebas la rotómbola? Señoras y señores, ha llegado la hora de la rotómbola. Toca mis ojos cuando los vea brillar y que la suerte te acompañe. Venga, tienes los ojos brillando. Rotómbola. Ahora puedes usar la rotómbola. Gracias a ella tendrás disponible un sinfín. De poderes rotón que hasta te pueden venir bien para com para los combates. Así que así ahí es nada. Venga. rotón volar! Bien, ¿qué es eso? Un poder rotón bien chulo. Dos cupones refuerzo. El cupón refuerzo aumenta a un nivel todas las características de un Pokémon combate. Uh, qué bien. Eso de la rotómbola es una pasada. De hecho, incluso puedes mejorar el potencial de tus Pokémon. Me pregunto por otro tipo de cosas chulas que se consiguen con la rotómbola. Vale. Yo voy a curar a los Poké. Y como ya no hay más zonas donde yo pueda capturar Pokémon, digamos que ya este es mi equipo antes de, de, la, de la prueba. Así que vamos a hablar con la peña. A ver qué me dice. Ah... ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Vale? Ya sé que no me conoces de nada así que te agradezco mucho que me escuches. verás. He venido a hablar de Luna de Miel con mi con mi cariñito. Resulta que estábamos recogiendo vallas y nos encontramos con un crabrawler. Este tesorito, nada más verlo, se volvió loco de Mor. Y bueno, lo que te quiero pedir es que captures uno y me, y me lo traigas para que lo veas. Si me recuerdas el aspecto que tiene, quizás yo misma pueda ser capaz de capturarlo. A ver si encuentras un montón de vallas. Que a lo mejor hay algún Crab de cerca. Si consigues capturar uno y me lo enseñas, te haré un, regalo, un buen regalo de agradecimiento. Sabemos que yo no puedo capturar Pokémon fuera de de los que ya debo de tener, ¿no? Uno, uno por, por ruta. Pero oye, si me sale algún crabrawler, pues puedo venir aquí. Eh, tú eres un entrenador, ¿verdad? Por casualidad habrás atrapado un Spiro. Te lo cambio por mi Jaulucha. ¡Dios! Si tengo un Espiro me dan un Jaulucha, que guay Bueno, vamos a ver si me sale un Espiro, Porque fliparía en colores A ver... ¿Tú qué vendes? Aunque okay, no puedo comprar nada Sanabol, Mira, esto sí lo puedo comprar Nidobol, Lujobol Uh, Lujobol De resto no puedo comprar nada Y aquí puedo comprar Pokébol y Repelente de a poco de volvemos a comprar una más. Y el repelente, que ya no vamos a comprar nada, porque tenemos 6 ahí. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Todo lo mi vida. Está muy bien, está muy bien. Venga. Puedo ir directamente ya a la prueba o seguir subiendo niveles, porque hay Pokémon por ahí. Y hay entrenadores por ahí. Así que tengo que aprovechar eso. Mira, domicilio. No, hay más. ¿Eh? no puedo pasar por delante de la tía Pues nada Venga Este quiere luchar Así que vamos a luchar contra él Dice, si estoy buscando vallas para dárselas a mi Pokémon Me parece muy bien Perfecto y estupendo ¡Ya Pokémon Chimo te desafía. Un saludo a todos los Chimos. imagino que en la zona norte, Paipasto, habrá mucho. ¡Rockraft! ¿Tengo algo contra el Pokémon tipo roca? <ríe> no recuerdo. Vamos a usar Impresionar. Soy más rápido que Rockraft en el principio. Malicioso. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Que se me olvidaba que Rockcraft puede aprender motisco. Uy, mi cabeza. A ver, ¿qué podemos meter? Veneno. Vamos a meter a Annie. Y a la Laila. Y a Adriusito. Vale, mira, Adriusito. Bomba y man. A cero. Venga, Adriusito, tú puedes, Yukan, can, you can. Vamos al contra el Rock Y Rockdraft fuera. ¡Ay! Si le hubiese dado vaya a mi rockdraft, esto no habría pasado. Bueno, si tú lo dices. No Por aquí. No hay nada. Y aquí sí. ¿Qué es esto? Ay. <ríe> que no quiero revivir, ¿eh? Por favor es. Un Pokémon de esos rápidos y fuertes Que no puedo capturar Es un... Ekans A nivel 9 eh, Esto no me sube nada Bueno, como queda poquito pa Para acabar el episodio Vamos a explorar un poco La zona de arriba Esta aquí arriba antes de llegar a la, a la prueba Uh, no puedo llegar más para arriba Vale Pero aquí puedo coger vallas Y me sale un Crab Brawler No es un Pokémon de ruta Y no es un Pokémon que yo pueda Capturar porque estamos en la ruta 2 Y no es un Pokémon de evento Así que no lo vamos a capturar aunque aquella señora nos iba a dar una suculenta recompensa A ver, ¿qué usamos? Es este de tipo lucha Vamos a usar impresionar, a ver Y Es este tipo bicho también, yo creo que por eso puedo usar impresionar Burbuja O pues vale <ríe> eh, Otro impresionar político, pero esto ha tómalo. Ahí. Claro que yes, impresionante. Oye, pues al final, Sailor Nico, pues está viniendo muy bien. Muy bien, Molpen. Pues nada, creo que ya no hay nada más. Simplemente coger la talla y ya está. Una valla Sanama, una valla Aranja. Una esa nada más. Ok, pues bueno, como ya no hay nada más, ya tocaría solamente la prueba. Pero antes de la prueba, yo voy a equipar a los poké. Pues claro, casi ninguno tiene objetos. A ver qué objetos le puedo poner a Silent Nipo. Objetos. Gracias. Objetos. Pero God, Pañuelo Seda, no. Sanabol y Miniseta, yo que no mini Z, ataque X, Defensa X, Z grande para que Mido Bull y polvo plata tampoco. por talentilla, ojo, tampoco es que tenga muchas cosas que poner. Bueno, por el momento, algún Pokémon que usa ataque de tipo normal, creo que da rara, rara la isla, ¿no? Tiene sorpresa y tiene cobos, así que nada a meterle como objeto, el pañuelo seda ¿dónde está? aquí no hay ninguno con un ataque tipo bicho, así que... ¿qué les pongo a estos tres? <ríe> A ver, abrecito. Bueno. Nada, tendría que poner una valla naranja antes de empezar con el.. Con el Pokémon final. Pues nada, vamos a curar los Pokémon y ahí lo vamos dejando por ahí ya. Que ya está, está más que bien. Pues nada, espero que les haya gustado el episodio. Si es así, denle like. Si todavía no están suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Y la verdad que espero que les haya gustado porque yo al menos me lo he pasado muy bien. Pues nada, espero verlo en el siguiente episodio. Si todavía no están suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha, recuérdenlo, ¿vale? Recuerden también escribirme, por favor... Por favor, escríbame por aquí Cerquita, por donde fuera Donde le venga a ustedes bien En la caja de comentarios, por ejemplo El nombre que quieren que le pongan Si captura un Pokémon, si quieren que le pongan su nombre Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Adiós a todos